Amigos, los saludamos con mucho gusto. Tengo el placer de presentarles a Andrea Gramont. Muchas gracias, André, por esta oportunidad para entrevistarte. No, gracias a ti, querido David, por el espacio y la oportunidad de muchas, hablar un poquito acerca de la situación. Muchas gracias. André, es eh, siempre muy importante que ustedes mismos se presenten acerca de quiénes son ¿Qué hacen y por qué lo hacen? Porque sus currículums son muy abundantes y entonces prefiero que ustedes los refieran de manera natural. Por favor, dinos quién eres, a qué te dedicas y por qué te dedicas a ello. Claro que sí, muchísimas gracias. Bueno, yo soy André Agramón, papá de Franco, Franco es un de espectro autista desde el año 2009, un autismo moderado que, gracias a Dios, con el pasar de los años ha ido mejorando su condición, eh, propiamente dicho, si bien el diagnóstico está en el mismo nivel, pero hemos visto una evolución muy amplia. A raíz de esto, en el año 2009-2010, cuando empezamos con todo este tema de descubrir, como todo nos pasa, qué es el autismo, acá en Bolivia no se, no se hablaba públicamente qué era el autismo. Sabemos que ya hay personas mayores que, que, que Franco con autismo, pero no era... No era común escuchar entre la gente en los medios de comunicación ni nada, a, hablar acerca de qué era el autismo, ¿no? Entonces, fue en ese momento que nosotros tomamos la posta eh, tomamos la decisión de empezar a salir a los medios de comunicación, a informar en el proceso que nosotros estábamos también, por supuesto, informándonos, aprendiendo qué era, de qué se trataba. Y bueno, a raíz de eso empezamos eh, con, la, con la propuesta de generar este espacio que hoy en día es la Red Boliviana de Padres de Personas con Autismo, que ya está eh, 12 años vigente. Ya hemos llegado en el mejor momento, vamos a decir, a tener 480 familias de todo el país y vinculadas a la red. Eh, ya el año pasado, con, con el tema de, de, de la pandemia que nosotros eh, por temas políticos y sociales, tuvimos que salir exiliados a la Argentina, la red se desestructuró un poco y, y bueno, y nos también perjudicó el tema de la, de la pandemia, ¿no? Entonces, ahora estamos eh, reestructurando nuevamente, pero eh, seguimos, no hemos parado de, de venir apoyando, colaborando, hemos venido trabajando desde el año 2012 con la gente de, de México, de allá del INCA, la Línea de Intervención Nutricional con el Autismo, Hemos, los hemos tenido acá visitándonos el año 2013, con el primer seminario internacional sobre tratamientos biomédicos eh, para autismo e hiperactividad. Y bueno, a lo largo de estos años, muchos congresos, eventos y seminarios, y realmente con, con profesionales de muy alto nivel de diferentes países, que nos han ayudado a abrir un poco la visión, sobre todo a nuestros profesionales, ¿no? porque hay que recalcar eso, que, en el tema de formación o de preparación de los profesionales en diferentes ámbitos desde el diagnóstico y, y el resto de los de los de las áreas que, que son importantes y que están involucradas y no hay mucho interés o mucho mucha formación o mucho apoyo de parte de ellos hacia las familias ¿no? entonces hemos encontrado situaciones en que a, a algunos niños los los medicaban sin necesidad o les daban un caso que y rápidamente el cuento una mamá me decía, eh, don André, a mi hija le han dado una medicación, no sé si, es, si está bien que le dé. ¿Para qué le han dado? ¿Para qué se la han recetado? Dice la doctora que es para la, mejorar la irrigación sanguínea del cerebro. Cuando vemos cuál era la medicación, era para la epilepsia. Entonces no tenía nada que ver una cosa con la otra. Pues ¿no? realmente hemos visto casos de ese tipo que... Nos generaba mucho, mucho conflicto, mucho problema. Decíamos, padres, madres, por favor, ustedes tienen toda la potestad de cuestionar al profesional. Con esto no le estás haciendo menos, no, no, les, no le estás no, respeto. Simplemente tú, como madre, como no, no, tienes que el derecho de estar informado de acerca qué medicación se le está dando por cuánto tiempo y cuál es el objetivo de esta medicación? Entonces, bueno, a raíz de todo eso, hemos estado ya coordinando con, con algunas eh, instituciones, organizaciones regionales, sobre todo el tema autismo, a lo largo de estos últimos años. Básicamente, eh, yo hice, tuve la suerte de hacer varios cursos de formación eh, sobre el tema de nutrición y salud, autismo y, y, y, dis, y discapacidades. Y, bueno, el año 2018 fui invitado como expositor al primer Congreso Internacional de Autismo en el Chaco Argentino, en Resistencia, en el mes de octubre del 2018, sí, en el 2018 también eh, tuve el, el, no, mentira, en el 2019 tuve el honor de, re de recibir un reconocimiento por parte del Senado Argentino de la República Argentina por el trabajo de, de desarrollo social, ¿no?, en cuanto al tema de, de discapacidad, autismo acá en el país, y al mismo tiempo estuve participando de la Cumbre Mundial de Discapacidad. Entonces, realmente, eh, hemos, a partir de esos espacios, hemos hecho muchísimos contactos muy importantes de diferentes partes del mundo. Eh, hemos logrado, el año pasado, mientras estábamos en, en Argentina, empezamos a trabajar con organizaciones de Argentina, de Brasil, de Chile, y nosotros como, como Bolivia, para eh, coordinar diferentes tipos de proyectos regionales, básicamente, y relacionados inicialmente al tema de autismo, ¿no? que es lo que nos, nos, ha, nos ha impulsado a, a llevar todo este movimiento. Y a partir del 2 de abril de este año, hemos lanzado y hemos creado la eh, OTEA, que es el Observatorio de Tecnologías para el Espectro Autista, donde hoy en día tenemos el honor de, de contar con más de 220 profesionales de diferentes países de nuestra América entera, y de, de diferentes ámbitos, todos relacionados al tema de autismo, y bueno, queremos seguir rompiendo fronteras, queremos seguir llegando a, a más lugares del, del mundo entero, ¿no? Porque es importante eh, que a, tra a través de estas experiencias y de, y de estos intercambios de información, nuestros profesionales bolivianos se vayan capacitando, se vayan formando, vayan informando eh, investigaciones, avances y ese tipo de, de situaciones. Paralelamente hemos creado, sí. de Autismo Global, que es un espacio muy similar, pero que engloba solamente a padres de familia. De la misma manera, de, de diferentes países tenemos más de 115 padres de familia que forman parte de este, de este espacio, pero realmente nos está dando muchísima fuerza y sobre todo apoyar a aquellas madres, padres de, de chicos de reciente diagnóstico, ¿no? que están empezando recién este, este largo camino y trajinar del mundo del autismo, y a raíz de esto, bueno, justamente el año pasado también, durante la pandemia, tuve el, el grato honor de conocer a Flor y a, y a muchas de las personas de, de Alapa y, y conocer y descubrir prácticamente este, este mundo de, de las enfermedades raras, ¿no? Que, que la verdad, eh, antes de eso desconocía totalmente el tema, empezaba a leer la nómina de enfermedades y yo decía, ¿y eso qué es? O sea, jamás en mi vida pensé estar relacionado, por supuesto, al tema, ¿no? Y, y bueno. A partir de eso y, y de varias y reuniones que tuvimos y coordinaciones, reuniones vía Zoom en la pandemia, eh, decía, hablábamos con Flor y decíamos, ¿qué posibilidades hay de que nos apoyen para generar un espacio similar acá en Bolivia? ¿Por qué? Porque si bien nosotros en ese momento estábamos allá en Buenos Aires, pero no sabíamos eh, que, cuántas de las enfermedades existían en, en Bolivia, cuántas estaban eh, identificadas, cuántas estaban registradas, si había un registro oficial o no. Y si habían organizaciones de, de, de enfermedades raras o no. Y bueno, a raíz de todo esto, en prácticamente este último mes hemos empezado a, a, ya, a, a ponerle pull al acelerador para generar este espacio y gracias a Dios eh, tenemos la suerte de, de que algunas autoridades de instituciones públicas del, del Estado confían mucho en el trabajo nuestro y hemos logrado eh, impulsar. A que desde el Ministerio de Justicia, primero se reponga el proyecto de, de ley de autismo que nosotros habíamos presentado en agosto de 2016, que en su momento no fue tratado, no tuvo el, el apoyo que, que realmente necesitaba este proyecto. Entonces, nuevamente lo, se lo está trabajando y paralelamente hemos logrado eh, involucrar a estas mismas autoridades para trabajar en un decreto supremo que haga referencia a todo el tema ampliamente de las enfermedades poco frecuentes, ¿no? Así que creo que estamos en un gran momento para aprovechar e incorporar. Primero, or, ordenarnos, organizarnos adecuadamente, porque creo que por lo pronto todos somos, como siempre pasa en un principio, ¿no? todos somos islas desiertas y nadie conoce si hay alguien más, si no hay, si existen. Quieres coordinar con organizaciones del exterior, pero no sabes cuántas personas somos dentro del país. No tenemos registros oficiales. He pedido mediante nota escrita el día de ayer una, al Ministerio de Salud un, una relación de cuántas personas, cuántos pacientes existen en Bolivia. Esperemos tener los próximos días una respuesta. Pero realmente ese ha sido el, el, el andar por lo pronto, ¿no? Y bueno, el, el último tema, digamos que el año pasado también, durante la pandemia tuve la, el, el honor de, de, de, de sacar un diplomado en nutrición y alimentación saludable, que también nos ayuda muchísimo a coordinar y apoyar, por supuesto, no, con eso no, no puedo decir que yo soy nutricionista porque estaría faltando la verdad, pero ya por lo menos tenemos las herramientas para ordenar y orientar a ciertas familias en cuanto al tema de alimenticio. Muy interesante lo que nos acabas de decir, muy interesante. Además, se nota en tu explicación un argumento contundente que trabaja a favor de los que más lo necesitan en tu país y eso es fundamental porque este tipo de padecimientos necesitan visibilidad, necesitan ser documentados, comentados, necesitan ser apoyados, etcétera. Y tú me das la impresión muy precisa de ser un hombre que está abocado a ello y que en algún punto va a tener el resultado que merece el esfuerzo y el trabajo que estás desarrollando. Andrés, dicho lo anterior te comento que las próximas preguntas, las próximas siete preguntas, tienen eh, la intención de conocer un poco más del Andrés interior, del, de, del más esencial. No tanto del Andrés que trabaja por los enfermos con estos padecimientos, sino del esencial, del que es el Andrés que queremos conocer muchos de nosotros. Uh -huh. Si me permites, voy a iniciar. Adelante. El Andrés de hoy es un hombre rotundo, fuerte, determinado. Es un hombre que entiende perfectamente cuál es el camino que tiene que seguir. Para que entendamos al Andrés de hoy, platícanos cómo se fue amalgamando en tu infancia y en tu juventud este ejercicio de devoción y determinación a favor de X causa, no solamente de esta que es muy importante porque involucra a tu familia, sino de X causa, porque yo no podría entender a alguien que no tenga la pasión, la entrega, y la determinación que tú tienes, si en su infancia y juventud no entendió de ejemplos que le sirvieron para hoy mismo aseverar, perdón, te estaba diciendo André, André perdón, disculpa, para aseverar lo que está pasando ahora. ¿Cómo influyó en tu vida esta fórmula que amalgamó de tu infancia, de tu juventud y de ahora tu madurez todo lo que estás haciendo. Bueno, eh, básicamente, eh, diremos que, ¿qué es lo que me ha llevado? Diremos que no, no, no he tenido una, eh, digamos, experiencia dentro de la familia ampliada eh, de algún caso de discapacidad o de alguna condición o algo raro. Simplemente, yo recuerdo bien, cuando yo, yo era chico, cuando yo estaba en, estudiando en colegio, eh, era muy nervioso. Tenía demasiados gestos, demasiados tics nerviosos que en algún momento alrededor de mis siete años empezaron a generarme eh, cierta incomodidad y por supuesto, a, sobre todo a los, a los maestros en el colegio. Que ¿no? eh, De repente empezaba a parpadear mucho, a sacar la lengua o las manos, los dedos, eh, diferentes tipos de tics nerviosos. Y ya eh, varios de los, de los maestros, e incluso la psicóloga del colegio, recomendaban a mis padres háganlo ver porque está pasando algo. Por supuesto, nadie sabía nada. Estamos hablando del año 1980, ¿no? Ese, ese entonces y mis padres me hicieron hacer todos los estudios necesarios. Acá no había nada extraño, nada extraordinario, nada fuera de lo común, fuera de lo normal. Y alguno de los profesionales le lo dice a mi madre: "Yo recomiendo que lo lleven a Santiago de Chile a hacer unos estudios ampliados, porque parece que puede haber algo más que le está generando esta, estos problemas". Uh -huh. sí. Entonces, pues, bueno, yo, yo muy chico, no entendía mucho del tema. Eh, fuimos con mi madre a Santiago, estuvimos un mes que me hicieron toda clase de, de evaluaciones, pruebas, estudios, análisis, y los técnicos psicotécnicos de arriba abajo, que, que a mí me encanta hasta el día de hoy resolverlos rápidamente. Y recuerdo bien que en ese entonces, la, la, una de las doctoras profesionales agarra y le dice a mi madre, este chico no tiene nada malo. Lo que tiene es el coeficiente intelectual bastante elevado. Entonces, recomendamos, después del estudio eh, multidisciplinario, que él se debería quedar acá en Santiago a estudiar en una escuela de, de educación especial, para que él pueda estar con sus pares, con gente que, con la que se entienda mejor y con la que esté mejor ambientado. ¿Por qué? Porque él se debe aburrir muy rápido en la clase, en la colegio. Y al estar aburrido, pues entonces no, como no puede levantarse, pues los maestros no te levantes, entonces empieza a detonar y a generar estos tics nerviosos, este tipo de, de respuestas. Entonces habló mi madre con mi padre, el padre dijo, no, eh, vos te lo traes a mi hijo y él se desarrolla acá como cualquier chico de su edad, como cualquier chico normal, va a seguir en el colegio y, y no, aquí no pasó nada. Entonces, bueno, obviamente tampoco era pues... Y nadie estaba pensando en que, a ver, hay que, hay que decir que Andrés tiene... Pues no, nada. Y además que yo de chico era sumamente introvertido. Es más, hasta que salí bachiller era sumamente introvertido. Recuerdo bien que, que, que los, los compañeros me decían, Andrés, vamos a salir esta tarde con las chicas del curso. Dije, ok, vamos. Pero tú tienes que llamar a X persona. Ah, no, olvídate. Imposible. ¿no? yo ¿Qué iba a llamar? O sea, yo era súper tímido. ¿no? Entonces Después mi madre me decía, hijo, ¿por qué no sales con tus amigos? Yo, Mami, si mis amigos quieren salir conmigo, que me llamen ellos. Yo no los voy a llamar. Sí. no Y cosas así. Yo era muy de la casa. Mi madre me decía, hijo, ¿sabes por qué nunca en la vida te he castigado? No, ¿por qué? Porque yo sabía que si te decía, estás castigado, no sales. Pues te metías a tu cuarto, te echabas en tu cama con un buen libro y eras feliz. Y sí, realmente yo era feliz. O sea, nunca he sido muy de los que necesitaba salir. Tenía que estar, que estar saliendo. No, o sea... Yo era feliz así, ¿no? Entonces, a veces, hasta para ir a la tienda, ve a la tienda y compra tal cosa, y me tomaba media hora, ¿no? ¿Y a qué hora tú piensas volver? Así, ya estaba detrás de mí, mi padre. Estás media hora aquí, ¿qué pasó? Eh, no, ¿qué pasaba? Que no, no me anim, no sabía o no me animaba a, a hablar con el, con el tender o con la tendera. Entonces era complicado para mí, pero bueno, en algún momento tenía que hacer algo, ¿no? Y recuerdo bien que cuando estaba terminando el colegio yo decía, me gustaría estudiar medicina. ¿Por qué? No, no sé, me gusta, me, me llama la atención. Hasta que en último año me tocó justamente una maestra de química que, que, era, que me tenía así, marcando el paso con todo lo que hacía. Yo me fui, el, el, antes de terminar el bachillerato, me fui de intercambio a Estados Unidos, eh, donde amplié también una visión muchísimo. Y bueno, con esa mirada vine y dije... Ya, ya era como que otro, ¿no? Ya más canchero, más abierto, y, y me ponían trabas y me ponían obstáculos. Y me los... Que gracias a esta maestra yo dije, no, en medicina no la estudio. No porque no me guste, sino porque esta señora me ha hecho, no, no odiar, pero digamos dar ese, ese rechazo. No, no, no quiero, no quiero. Y me, desde muy chico me, me gustaba mucho la, la tecnología. Yo tuve la suerte de que el año 83, cuando yo tenía justo 10 años, mis abuelos fueron a Estados Unidos y me trajeron la, una, la primera computadora, la Commodore 64, que aquí estaba recién empezando a, a llegar ese tipo de computadoras, así muy pequeñas, que era el teclado, el, el, la impresora y el lector de discos flexibles grandes y conectado a la televisión. Como no teníamos libros ni nada, me trajeron un, un par de libros y con mi padre nos sentábamos y empezábamos a teclear para aprender programación, ¿no? Llegado un momento, yo decía, pucha, hay tanta gente que, ya pasado los años, que, que ya sabe manejar computadoras, pero ¿cuánta gente sabe repararlas? Son muy pocos, o, o casi nadie. Y obviamente por eso te costaba, te costaba un montón de plata. Entonces dije, no, me gustaría esto. Y empecé a, a hurgar eh, equipos electrónicos en la casa, radios, eh, secadora de cabello, etc. Las desarmaba, las miraba, las analizaba, las volvía a armar. Algunas veces sí, me sobraban piezas, ¿no? Mierda, pues, algo he hecho que, que me ha durado Las hacías más ligeras. Exacto. Entonces, este tipo de situaciones me llevaron a, al hecho de, de eh, elegir mi carrera, que es ingeniería de sistemas, ¿no? Y básicamente eh, al final me, me especialicé más en lo que es seguridad informática, ¿no? Y bueno, me encantaba eso porque siempre, además con el hacking ético, ¿no? Nada de, de ir a romper romper eh, códigos, romper eh, contraseñas, o intrusiones ilegales, nada de eso, sino que cuando estaba aprendiendo me metía, por decirte, acá en Bolivia, a una empresa, a una compañía de seguros, y entré con tanta facilidad que, que me asusté. Entonces agarré y eh, abrió el, el notepad en ese momento del escritorio del, de la computadora donde estaba y les puse, eh, y por si acaso, eh, estoy acá en La Paz, tuve mucha facilidad para ingresar a, a, su, a su red, a su sistema, le recomiendo proteger, ta, ta, ta, ta, toda una recomendación, cerré y, y, y listo, ¿no? ya tiempo más tarde volví a ingresar y ya estaba restringido, pero realmente, ¿qué es lo que pasa? Que también a lo largo de estos años vi que acá en Bolivia, y creo que pasa en muchos países, el, en, las, en las empresas, el, el, la menor proporción de presupuesto siempre se ha asignado al área de sistemas, ¿no? Entonces, ahí decía, bueno... No, entonces no, no voy a dedicarme mucho a esto porque realmente eh, la gente no valora, la gente te, te pone en el último rincón desde de toda la oficina, de toda la empresa y, y te da lo mínimo de presupuesto para que tú puedas manejarte y te exigen sobre todo. ¿no? Entonces ha sido muy complicado a raíz de esto. digamos Lo último que hice eh, profesionalmente fue, tuve la suerte de ser invitado a trabajar como responsable de seguridad informática en Palacio de Gobierno y ahí, pues, era donde descubríamos un montón de cosas, intentos de intrusión, que los compañeros decían, no, es, es un ataque interno y nada, pues. O sea, y, encontré, y, y les mostré técnicamente y, y, y con todas las gráficas, la información precisa, de dónde habían venido los, los intentos de ataque a los servidores de, de Palacio de Gobierno. Encontramos micrófonos en, en Palacio de Gobierno, en el despacho presidente, ese tipo de cosas que, que bueno, nos, nos marcaron positivamente pero a partir de esa gestión 2016, casi 17, eh, fue que decidimos, eh, cambiaron al ministro de presidencia, como yo entré con, por invitación de él, me retiré y desde esa fecha dije, me dedico plenamente al tema del, del autismo y la discapacidad. André, me da mucho gusto escuchar tu respuesta, que no solo muy precisa, sino también divertida en muchos puntos. Eh, quiero entender que tu infancia y tu juventud fueron permeadas por un coeficiente intelectual, intelectual, perdón, que te ha permitido avanzar en diferentes segmentos, incluido este al que nosotros nos dedicamos, y eso me da mucho gusto. La formación que aglutinó en torno tuyo conocimientos ha sido benéfica para el espacio que tú ocupas en Bolivia a favor de nuestras enfermedades. Querido amigo, ya me dijiste tú que hubo el punto en el que a partir del de asunto de tu hijo uh -huh. eh, tú tuviste que hacer un alto en el camino y pensar en este ejercicio a favor de tu muchacho uh -huh. coméntame antes de, antes de la pregunta te quiero comentar querido amigo que te faltan 13 respuestas y tienes una hora y ahora no tienes una hora ahora tienes 30 y pico minutos para contestar las 13 respuestas que hacen falta lo digo ah, para que trates de ser breve. ¿Cuál fue el momento que representó en tu vida un viaje de 180 grados a partir del cual tu escenario se transformó? Eh, bueno, yo creo que básicamente ha sido eso, ¿no? El momento de llega el diagnóstico de Franco, porque por supuesto eh, acá en casa estábamos pasando por lo que todas las familias que, que nos toca vivir esto es el tema del duelo de la aceptación, y me acuerdo porque mientras con mi esposa llorábamos, y, y ella como mamá siempre, la mujer siempre es más emotiva, emocional, más sentimental, entonces lloraba y sufría, entonces llegó en un momento que yo dije, bueno, mientras tú lloras, yo voy a ver qué hago, pero ¿qué vas a hacer? No sé, no sé qué, porque no conozco, no, no, no sé de otra gente que acá en Bolivia que, que sepa de autismo, no sé, pero algo hay que hacer, entonces hay que empezar a leer, hay que investigar, hay que empezar a contactarse con el profesional del exterior, ese fue el momento específico, así lo entendí, es, es, es un momento que tú compartirás conmigo, brutalmente especial, brutalmente especial, porque tienes que, lo que dijiste al final en este comentario, es algo que, que yo también comenté, yo me encargo de mis hijos y tú encárgate de darles amor, porque se tienen que complementar las dos cosas, ese fue el momento. Ahora bien, eh, Bolivia, Bolivia André, Está sometida al arbitrio de quienes la gobiernan. ¿Cuál entiendes tú que tiene que ser el camino para alcanzar todo lo que tiene que ver con el bienestar de tu pueblo? ¿Cuál entiendes que es el camino? Bueno, eh, lastimosamente hemos visto, o sea, si bien hemos tenido con el anterior gobierno del expresidente del ex Evo Morales, hemos tenido por primera vez, en la, creo que en la historia de, de Bolivia, mayor apertura hacia, la, hacia el sector de discapacidad desde la promulgación de la ley 223 de, de, de personas con discapacidad, donde por primera vez eh, diremos que oficialmente se ha, se ha tenido una ley de discapacidad, se ha, se ha dado visibilidad a las diferentes discapacidades pero eh, hay que seguir trabajando, hay que seguir impulsando hay que seguir a veces eh, molestando a las autoridades porque a veces se relajan y, y bueno, no o son, son personas que no son las más idóneas, que no tienen la experiencia en el tema de discapacidad, ¿no? Hemos tenido lastimosamente la, la gestión pasada por varios años y una directora, exdirectora de educación especial que, que nunca hizo nada, que cuando íbamos, iban las mamás, sobre todo de, de nuestra organización, a, a pedirle algún, algún apoyo porque pasó algo en el colegio, que lo expulsaron a un niño o algo, las trataba muy mal, le cerraba la puerta, cuando yo me presenté, eh, le dije, mire, discúlpeme, pero me hablaba maravillas, no, oh, que yo soy pues, como que la, la mejor. Y le decía, mire, discúlpeme, pero por experiencia de las mamás de la organización que hemos podido evidenciar que ha sido así, tengo muy malas referencias suyas, y lo decía delante del, de, de su superior, el viceministro en ese momento, de Educación Alternativa y Especial, por lo tanto, discúlpeme, pero yo prefiero mantener ese margen de respeto y hacer las cosas... De, con la gente que está por encima, ¿no? Entonces, y no, no, ha sido tremendo. Presentamos nosotros el, eh, justamente, el proyecto de ley de autismo, ella fue una de las primeras que, que se oponía, la gente del Ministerio de, Cal Calcular, Ministerio de Salud, que eh, deberían involucrarse en esto, decían, no, si nosotros damos viabilidad al proyecto de ley de autismo, vamos a tener que esperar que todas las discapacidades y condiciones presenten su proyecto de ley. O sea, no tenían esa visión. ¿Qué es lo que pasa? Que en la ley 223 de personas con discapacidad, eh, el autismo está catalogado indistintamente bajo eh, discapacidad intelectual o discapacidad psíquica-mental. Entonces, yo hablando con, los, con la gente, de, los profesionales de, de, de la unidad de discapacidad de salud, decía, ¿cuál es la, la diferenciación? ¿Por qué hacen esa, esa diferenciación? primer carnet, en el caso de Franco nos pasó. Primero decía discapacidad intelectual, segundo psíquica-mental. ¿Qué es lo que ha cambiado? No, o sea, hemos entendido estos últimos años que no es intelectual, ok, pero tampoco es equícola mental. Entonces, no es que la norma no está clara, no está bien, vas a hacer la, la, la calificación para obtener carnet y, y los profesionales desconocen totalmente el tema de autismo. Entonces, realmente nos falta trabajar mucho en formación. Y, y por eso el proyecto que nos presentamos, los dos pilares fundamentales son salud y educación. ¿no? salud que se reparte todo esto desde el diagnóstico, una atención temprana, intervención temprana, etcétera, y educación acceso a, a los centros de salud, ya sean regulares o, o centros de educación educativos y regulares o especiales de acuerdo a la necesidad pero también in, informando y socializando con las madres de familia que no, no, no hay que desgarrar las, las vestiduras, porque a veces uno como padre, como madre, siempre quiere lo mejor para nuestros hijos que terminen el colegio, que sigan una educación superior, pero muchos de ellos por diferentes razones y condiciones no van a poder hacerlo. Bueno, ok, no lo van a hacer. Veamos otras alternativas, veamos alguna formación técnica, algún oficio, algo que los, los les, el día de mañana los les pueda los pueda hacer independientes y autónomos, ¿No? Pero sin necesidad de que, no, porque no ha llegado al, al colegio, no ha terminado o no, no, no ha llegado a la universidad? No los hace menos. Simplemente hay que darles las condiciones. Sin duda todos tenemos tareas pendientes y algunas de ellas se parecen mucho en toda Latinoamérica. Hay trabajo que hacer que es indispensable que no se siga obviando. Es, es un trabajo que ya no puede ser una tarea pendiente. Querido André, si tú tuvieras o si tú pudieras trabajar en el tema de la equidad de género, ¿Qué construcción robusta, robusta en el tiempo, edificarías para las mujeres de Bolivia? Bueno, primero, eh, lo primero que hay que hacer para el tema de las mujeres es el, el empezar a, a sancionar los feminicidios, ¿no? Porque los índices de violencia contra la mujer son demasiado altos, creo que estamos entre los países con mayor índice de violencia y de feminicidios en América Latina, Empezar a, no solamente a, a, a generar o a, o a endurecer las sanciones en la, en la ley de, de protección de lucha contra la violencia, porque leyes contra la violencia, como leyes para muchas cosas, tenemos por montones, el papel aguanta todo, sino que empezar a aplicarlas, ¿no? Y porque lastimosamente cada día tenemos cuatro, cinco, seis personas que, mujeres que han sido asesinadas por las parejas, entonces no se está haciendo nada. Y bueno, ¿qué es lo que pasa? Están empezando a aparecer y bueno, hemos visto con, con el grupo este y muchas mujeres con, con enfermedades raras, con discapacidades, si la mujer sin ninguna eh, dificultad, sin ningún problema, sin ninguna enfermedad, ni, ni condición, eh, está siendo vulnerada en sus derechos, está siendo violentada y está siendo asesinada, con más razón hay mayor índice de vulnerabilidad de estas personas, ¿no? Entonces hay que empezar a coartar esto, a sancionar realmente a, la, a los agresores y bueno, darles una, una seguridad de que estas personas no van a vivir más en, una, en un marco de violencia. Me, me permití hacerte esta pregunta porque te he entendido a partir de que te conozco como un hombre inteligente. Uh -huh. He señalado que las personas inteligentes tienen una obligación mayor porque lo son, son inteligentes y tendrían ¿Qué buscar en una argumentación lógica, robusta, pero sobre todo equitativa, la mejor condición para los suyos? Me gustó, me gustó mucho tu respuesta. André, en todos los países tenemos algunos hitos que nos hacen ser, en algunos casos chauvinistas de, de nuestros países, en algunos casos amantes de nuestros países. Por favor, ¿qué es lo que ha creado una estructura sólida, férrea, de amor por Bolivia en ti. ¿Por qué amas a Bolivia? Bueno, porque amo a Bolivia porque es la primero que es la tierra que me vio nacer porque es donde están mis raíces es donde están las raíces las raíces de mi familia las raíces de la familia de mi esposa las raíces de, de la familia de mis hijos y bueno porque al haber tenido primero eh, la oportunidad de estar en Estados Unidos de intercambio cuando salí antes de salir de bachiller Vi lo que es, lo que era el, el día a día, vamos a decir, ¿no? O sea, no desde el punto de vista, tal vez, laboral, pero ver el, el cuán corto se te hacía el tiempo disponible por las enormes distancias que tenías que viajar para ir al trabajo y cosas así. Por un lado, el año pasado, el haber estado en Buenos Aires, más allá del, del tema de la pandemia que nos obligó a encerrarnos, pero y ver y escuchar a los, a los hijos, a los chicos, que, que mi comida, que, que te acuerdas de la comida que, que comíamos allá, o sea, los, la, la comida típica de Bolivia, ¿no? que esa, esa muy tradicional como, como, como la que tienen allá en México, que, que, que no, no la puedes dejar a un lado, ¿no? Y las, los, los temas culturales, los temas de, de música, de danza, Franco mismo, eh, dentro de su, su dificultad de comunicarse, extrañaba tanto que nos decía Amazonas Bolivia, Amazonas es, es la, una de las líneas aéreas bolivianas, Amazonas Bolivia, y de repente agarraba, porque él tiene mucha facilidad para manejar a través de los dispositivos el YouTube, y entraba a YouTube y ponía el himno nacional de Bolivia, ¿no? A todo volumen, entonces, escucha Todos así firmes. Entonces, <risa> ver que ellos mismos, eh, cada uno de ellos extrañaba a su manera, decía, es porque realmente nosotros tenemos que hacer todo, tenemos que estar en nuestra patria, ha sido duro el ver cómo eh, ante el golpe de estado ha, ha habido tanto, tanto abuso, tanto desorden, tanto, eh, tantas masacres al, al pueblo indígena, sobre todo, y, y bueno, el ha sido muy, muy doloroso ver eso, ¿No? Entonces, y los chicos decían, no, tenemos que volver para hacer que de nuestra patria un país mejor, un país inclusivo, pero no solamente de etiquetas, sino eh, a conciencia tenemos que mejorar nuestra sociedad, hacer que estas nuevas generaciones que se van viniendo ya no, no sea algo diferente, algo raro, hablar de inclusión, sino que sea algo común, ¿no? Y, y, y en todos los ámbitos, no solamente de enfermedades de discapacidad, sino en, en ámbito político, ámbito social, ámbito de lo que decíamos de violencia, etcétera. Me da, me da mucho gusto tu respuesta, me da mucho gusto. Yo, yo siempre digo yo siempre digo que mi país es el mejor del mundo, igual que lo que tú dices. Yo siempre señalo básicamente lo mismo que tú. Hay que hacer de México un mejor lugar. Hay que crear para los mexicanos una mejor condición. Hay que estar abierto a las mejores prácticas y ponerlas a disposición de quien más sufre en nuestros países. Hace unos días, André, uh -huh. tuve eh, la suerte de participar en una reunión en la que algunos bolivianos nos expresaron toda suerte de asuntos que tienen que ver con carencias, que tienen que ver con el avance que llevan en estos temas, que tienen que ver con imposibilidades, que tienen que ver con la circunstancia que vive y que priva hoy mismo en tu país. Algunos tienen una mejor oportunidad porque la buscan, así, porque la buscan, tú la has buscado para tu hijo y para otros. Algunos quieren entender cómo buscar esa posibilidad. En fin, todos están en ese eh, escenario que pretenden sea uno mejor para cada uno de ellos. La pregunta que voy a hacer a continuación es una que guarda un respeto irrestricto para los países a quienes voy a hacer mención, pero quiero entender cuál es tu opinión con respecto a ello. Me, me llama mucho la atención que al escuchar, me llamó mucho la atención que al escuchar, Todas estas eh, expresiones que nos regalaron tus compañeros, compatriotas bolivianos, eh, hubo un punto en que dije, híjole, realmente están muy atrasados, están, están, están muy al principio de todo esto. Eh, si bien es cierto que nosotros no estamos al final, no estamos al principio. Y entonces me vino una pregunta a la cabeza, que me ha estado dando vueltas y que te quería hacer a ti, porque eres un, un hombre inteligente, pues la verdad... ¿La cercanía con Brasil, Argentina, Chile, Paraguay, Perú ha sido benéfica para ustedes o ha sido todo lo contrario? Mira, yo creo que ha sido más bien lo contrario. Siéndome muy, muy, muy honestos, yo creo que ha sido todo lo contrario. Porque lastimosamente siempre se habla de la patria grande, de, de la colaboración entre países hermanos, en, en países vecinos. Pero hemos visto estos últimos años cómo ha, ha ido creciendo eh, estos ámbitos, ¿no? Estos ámbitos de discapacidad, de enfermedades, en Argentina, en Brasil, sin, sin hacer menos a ninguno de los países vecinos, por supuesto, con todo el respeto que se merecen. Pero eh, cada uno lucha por su país, por su patria, por su pueblo. Entonces, ahí eh, diremos que no ha habido esa mirada, que hoy en día sí se le está empezando a, creo que se le está empezando a, a, a implementar esa mirada de la, de la patria grande, de que todos somos hermanos, de que todos tenemos que tener una misma mirada. Entonces, por supuesto, ¿por qué empezamos nosotros en ese, en esa gestión en 2016? Te decía el tema de, de trabajar de, una, de un proyecto de ley de autismo, porque justo en esos, en esos años entre el 13, 14, 15, fue, fueron los años donde nuestros países hermanos empezaban a presentar sus leyes de, de autismo, ¿no? Entonces, decía, ¿por qué todos los países vecinos están presentando y nosotros no estamos haciendo absolutamente nada? El Estado, el gobierno no está haciendo absolutamente nada por proteger a las personas con autismo. Y justamente el, esa, esa propuesta y ese proyecto inicial bajo el que empezamos a trabajar fue un, un proyecto que en su momento, eh, yo no soy del área de leyes ni nada, pero empecé a buscar y a revisar las, las diferentes leyes de autismo que, que se habían aprobado, que ya estaban vigentes en los diferentes países, y en su momento la que me llamó la atención y, y, y me gustó mucho, que era muy, lo veía muy, muy identificable con Bolivia, era la ley de entonces de Puerto Rico, ¿no? Entonces dije, bajé esa ley y empecé a trabajar sobre esa base, empecé a, digamos que adaptarla, y eso fue el año 2014 más o menos. Y hasta el 16, que empezamos a hablar y a, y a hacer más eco del tema, eh, dijeron, bueno, empecemos a trabajar, y ahí y yo saqué ese. Ah, sí, tenían en un algún lado una, una propuesta base, que por supuesto una base, porque y les comenté de dónde había salido, todo eso. Y bueno, ahí, de ahí empezamos. no Pero realmente hemos visto que no hemos tenido el apoyo que deberíamos haber tenido, y que podíamos haber tenido, o sea, de, de estos te digo países están pasando la frontera, ¿no? Y que ellos sí han ido desarrollándose en estos ámbitos, han ido creciendo, y Bolivia se seguía postergada en el, en el ámbito de, de todas las discapacidades y todas las, las enfermedades. Entonces, eso es lo que nos ha detenido. En esta pregunta que te acabo de hacer, y a partir de la respuesta que me terminaste por dar, uh -huh. me acordé de una frase mexicana, uh -huh. que puede aplicarse a Bolivia. En México se dice pobres mexicanos tan lejos de Dios y tan cerca de los Estados Unidos. Así dicen en México, pobres mexicanos tan lejos de Dios y tan cerca de los Estados Unidos. Bueno, aplicaría en Bolivia, pobres bolivianos tan lejos de Dios y tan cerca de Perú, Chile, etcétera, etcétera, etcétera. En fin. Referente al trabajo que tiene poderosos alcances en el tema de alianzas, ¿hay algún ejemplo boliviano Independiente del tuyo, que represente un ejemplo singular de profesionalismo, pulcritud y avance. Mira, yo siempre he sido muy sincero en eso y lastimosamente no hemos encontrado al, al, algo que o alguien que, que destaque, que resalte en ese sentido. Más bien todo lo contrario, no creo que desde el momento que nosotros hemos empezado a, a tomar esta bandera, tomar la posta y, a, y empezar a a hablar y a difundir y a concientizar, a, so a empezar a querer concientizar a la sociedad. La gente ha empezado a ha empezado a desarrollar esa envidia, ese celo. ¿Por qué el, los eventos los hace Agramón? ¿Por qué los, los congresos los hace Agramón? ¿Por qué los profesionales del exterior los trae Agramón? ¿Por, por, ¿Por qué por qué por qué por qué la ley de autismo la propone la propone a Gramón? Entonces, yo siempre les he dicho es que no es mi evento, no es mi, mi ley, no es mi no es mí no es mí, es para todos. Y yo he tenido, gracias a Dios, por una u otra razón, la suerte de hacer contactos con los profesionales, con las autoridades, con las entidades, etcétera. Bueno, perdón, perdón, perdón, gramont no has tenido ¿verdad? la suerte, te has empeñado a ello, te has determinado a ello, has sido lo suficientemente lógico e inteligente para acceder a ello. No es de suerte esto, y me queda muy claro que tú, en la vida, no te vas acompañando de a ver, qué, a ver cómo va, no, te vas acompañando de información, de precisiones, de certezas y luego apuntas con láser hacia donde te quieres dirigir. Lo tengo que hablar de manera rotunda porque hay quien sí tiene suerte, pero tú sí. trabajas, tú sí. te chingas a todos los días ver hacia dónde tienes que dirigir las baterías y eso es remarcable y lo vi. Desde el día que te conocí, en razón de lo que me comentó Flor, en razón de lo que escuché que tú dijiste, y ahora mismo lo estoy confirmando. Perdón que te interrumpí. No, no, no, no, Entonces, ese es el tema que a veces frustra, ¿no? Porque dices, lo que tú has dicho, das todo de ti, das todo. Porque hay gente que dice, claro, lo que pasa es que André hace todo para la gente de su red, para la gente de su organización. Te he comentado que mucha gente, pues, en la época de la pandemia, se ha ido de la red, porque nosotros no estábamos presentes acá en el país, y a raíz de esto, bueno, la red prácticamente ha quedado congelada, paralizada, pero eso no ha implicado que nosotros digamos, ah, no, solamente con la gente nuestra, y el que se fue, qué pena. Nosotros, el, el proyecto de ley jamás lo hemos pensado en, para nuestra gente, por supuesto la ley tiene que ser para todos, tiene que ser muy amplia, ahora se está trabajando en, un en una propuesta de ley de discapacidad eh, para el Departamento de la Paz, eh, sí, departamento de Ciudad Capital, pero ¿qué es lo que pasa? O sea, estuvimos en una, en una reunión recientemente, hace, hace dos días, y a mí personalmente me, me molestó. ¿Por qué? Porque se tiran la, la, la pelota entre quién es la Federación Departamental de, de Discapacidad y los que son los, el, el, una organización recientemente creada, que son el, el Comité de Defensa de las Personas con Discapacidad. Y al final, todos se atribuyen. Eh, Cierta autoridad, cierta, cierta, cierto poder, pero van tres o cuatro semanas ya que se están rompiendo para ver quién va a entrar a la comisión para trabajar es, es, ese proyecto de ley y no estamos avanzando. Entonces yo estuve ahí, estuve como hora y media, casi dos horas más o menos y veía que ahí no iba a haber solución, cuarto intermedio, que no sé qué, se estaban insultando, entonces yo dije no, yo lo siento, yo me voy. Pero, ¿y por qué no has estado ahí? Porque no podemos ir a perder el tiempo. Si queremos trabajar en una propuesta, en un proyecto de ley, trabajemos. Después, internamente, sáquense la mugre, hagan lo que quieran. Pero en, en espacios públicos, donde tenemos autoridades que nos han abierto esos espacios para ir a, a trabajar, para ir a discutir, ¿cómo vamos a encarar este trabajo para la, la nueva propuesta de ley departamental? Sí. Y les cortaba mucho la, la, la presencia de las autoridades. y ¿no? sí, Mira, hace, los, hace unos días en esta reunión que tú nos invitaste, nos congregaste para que escucháramos a, a tus compañeros uh -huh. bolivianos, yo expresé en algún punto de mi intervención que los protagonismos exacerbados valen la pena cuando el que exacerba su protagonismo hace el trabajo. O sea, ah, sí. si el protagonista... Si el protagonista exacerbado hace el trabajo, chingón. Pero si es un pinche protagonista que nada más se saca fotos y está haciendo ahí contaminación, ese hay que quitarlo. Hay que deshacerse del lastre. And, André, yo te dije a ti, desháganse del lastre, porque el lastre es un pinche vagón en el ferrocarril que nada más va causando el espeso. Y la locomotora que va a echar la madre tiene que estar aguantando que ese lastre vaya junto con ustedes desháganse ¿Sí? de él, los protagonismos exacerbados valen cuando el protagonista es un chingón trabajador cuando no, fuera, absolutamente fuera, acabas de decir ¿Sí? ahora se está trabajando, no amigo ahora estás trabajando en un tema que tiene que ver con cierto aspecto, con cierta circunstancia con la resolución de un tema y eso es absolutamente remarcable André voy a retomar lo que dije en aquella reunión a la que me invitaste ¿Sí? si ustedes quieren hacer un trabajo poderoso que tenga una robusta columna vertebral, tienen que hacerlo con quien trabaja, con quien se esfuerza, con quien coopera, con quien alía el mejor esfuerzo. A los otros cabrones que nada más están ahí contaminando, sáquenlos rápido, porque lo único que van a hacer es retrasar su trabajo. Esta es una opinión personal. Yo tengo 25 años de trabajar y no sabes a cuántos cabrones he bajado de la locomotora porque no hacían nada. Les di el beneficio de la duda una vez dos veces algunos y luego fuera, Exacto. fuera, no hiciste nada, fuera, no puedes estar aquí haciendo peso muerto, fuera, es una opinión Andrés. Claro, Todos, todas tus respuestas, eh, a, a algún día será muy benéfico que platiques con mi mujer que conoce mucho de programación, es una ingeniera también, ha estado escuchando algunas de tus respuestas y, y, y ha estado diciendo, ¡eh, qué bien! Porque Andrés hace lo mismo que unas cosas que hago yo. De hecho, una de las siguientes preguntas que te voy a hacer, que son las preguntas jugosas, más divertidas, más sencillas, eh, uh -huh. me, dos de esas preguntas me las planteó ella. La primera, que es una jugosa, es, ¿qué prefieres, Windows o Linux? Uh -huh. Yo siempre he sido de la... De, de la línea Microsoft, de la línea Windows, así que... De la línea yo, Windows. Sí, yo ¿Tú? sé que todo el mundo, hoy en día, sobre todo para el tema de seguridad uh -huh. informática, todo eso, okay. siempre son Linux, ¿no? Pero, pero yo no, no, nunca, no, nunca he sido de esa línea del, del código abierto. Ok. okay. Entonces, sí. te, te agradezco tu respuesta. Ya después platicas con mi esposa para que ustedes polemicen con respecto al tema. Claro. Bueno, la segunda bien. pregunta. ¿Eres creyente y si lo eres, de qué eres creyente? Bueno, yo he sido siempre creyente, en, creo mucho en Dios. Y siempre, eh, mi madre me decía, hijo, cuando, cuando era chico, yo entraba a tu cuarto y siempre te veía que te quedabas dormido con la Biblia en la, en la cara. Eso. Entonces, siempre he sido y siempre ha sido mi, mi... Cuando hacía las, las pruebas psicotécnicas en el colegio, me decían, lo primero para ti se nota que es Dios, lo segundo es el tema tecnológico y lo tercero es las áreas sociales. Pero bueno, terminé en un área social más que, más que tecnológica y más que nada. ¿no? Muy bien, André. 3,640 metros a nivel de mar con respecto a La Paz o a pie de playa. ¿Qué prefieres? Yo creo que 3,600 metros. Felicidades. Eh, cuando vas a Bolivia, bueno, los que no, bueno, la Ciudad de México está a 2.420 metros sobre el nivel del mar, eh, nada que no sea considerable, pero estar a 3.640 te marea, o sea, cuando no estás acostumbrado, te marea. Yo creo que les pasa a ustedes lo mismo cuando van a la playa, se hacen sentir muy raros. La gente que vive en La Paz se hace sentir muy rara. Yo me acuerdo que un amigo, un amigo que, que vivía en La Paz, un día fue a la playa, me dijo, y le gustaba mucho el fútbol americano. Entonces, pateó el balón y se fue bien lejos el balón. Dijo, oye, viaja el balón. Sí, nada más que acá estás a cero metros sobre el nivel del mar. O sea, el balón se va a ir lejísimos. En fin. André, ¿qué piensas de la celebérrima Puerta del Sol de los Tiaguanacos? Bueno, yo creo que ese es un... algo que, que es muy histórico que tiene mucha, no solamente la Puerta del Sol, por supuesto, sino todo el, el todas las ruinas de Tiahuanacotas, son espacios místicos, con una energía impresionante, increíble, las veces que estuvimos ahí, y la última vez que estuvimos ahí fue en, en una, en la segunda posesión de, del expresidente Evo Morales, cuando fue, asumió el, el segundo, su segundo periodo de mando en, en tehuanacu y sientes esa energía, esa mística, ¿no? además de que es un, es un centro, bueno, era un centro, de, un centro donde se habla, no, no sé, se habla de, de que incluso hay portales interdimensionales hasta el día de hoy, hay muchas cosas que, que con la ciencia ¿no? relacionadas a ese tipo de situaciones, y no nos olvidemos que el lago típico que está ahí, a, a pasos de, de Tijuana, y hasta el día de hoy hay gente que nos que te dice que en las noches tipo 10, 11, 12 de la noche ven luces que, que se meten al lago, que salen ya se dice que, que pueden ser ovnis, o sea. pero ¿qué es lo que pasa? que como no hay la tecnología suficiente acá en Bolivia, nadie se anima a agarrar y, y meterse a, a, a sumergirse al lago y, y ver qué descubren ¿no? pero eh, es una cosa, un espacio maravilloso, increíble y muy energético. Muchas gracias André hablando de los Objetos voladores no identificados, ¿has visto alguno? Sí, sí, te diré que sí, hace varios años, sí. Es más, no, no solo en una ocasión, ¿no? sino que y estoy hablando de los 2008, 2009, nosotros pues habíamos y mudado de, de casa y era no era casual, al anochecer de repente aparecía como un, como un, como una lámpara en el, en, a lo alto, a cierta, cierto ángulo de inclinación sobre las montañas, que casualmente todas las noches, tipo 7 de la noche, como si encendieran el farol, ¿No? Pero era pues una altura de, de la montaña de más, de más de, más de, de un kilómetro, y de repente me llamaba la atención y decía, ¿por qué? Porque yo he sido muy, siempre he sido muy observador, ¿no? Del, del cielo, del cosmos, etc. Y empezaba a observar y me salía de la casa, me iba a la plaza de la esquina y me sentaba en una banca y me quedaba una hora ahí observando. Hasta que de repente agarrabas y, y veías que se iba apagando, ¿no? Que se iba apagando y la primera vez lo viste escapar. ¡A caramba! Y pasaba la noche siguiente y decía, voy a volver a salir porque seguro va, va a estar nuevamente la luz. Y volví a saber. Ha sido un, un lapso de una semana más o menos. Que ahí dices, no, no es, no es que un avión, que un globo aerostático, algo que te está enfocando. No, era algo más. Ah, algo muy importante. Permíteme comentarte una anécdota personal. Uh -huh. Un día estaba yo en una zona en México donde venden de estos celebérrimos tacos mexicanos. Oh, ya. Yeah. Piquísimos. Uh -huh. Habíamos alrededor de 100. 20, 150 personas, algunos sentados en mesas al interior del local, y yo junto con otros muchos, parado afuera comiendo mis tacos. Y de repente, todos los que estábamos ahí, sentimos como que nos apachurraban, literalmente como si nos estuvieran apachurrando, porque hasta, hasta tuvimos que flexionar el cuello hacia abajo, ¿por porque era muy fuerte la presión. Claro. Y escuchamos un zumbido y luego sentimos luminosidades. Y cuando volteamos hacia arriba, había uh -huh. un disco increíblemente grande, lleno de uh -huh. luz. Todos estábamos pendejos de miedo, de, de, de, de sorpresa, de temor, de todo. Uh -huh. Nos quedamos viéndolo y de repente la cosa esa que daba, bueno, no, no daba vueltas la cosa, sino las luces, hizo... Uh -huh. Y se fue. Le comenté a mi Celita, a mi esposa, fíjate que a mí me pasó esto y esto un día, yo sí creo en los ovnis porque vi uno, y de repente en Discovery Channel sacaron el documento de aquel día que yo le dije a Celita del año, que como la Torre de Control Mexicana había visto una, un, un objeto enorme alrededor de la zona de Narvarte, en la Ciudad de México, y pues muchos lo habían podido ver. Yo, yo estuve ese día y vi ese monstruo gigantesco encima de nosotros, y cómo se fue a velocidades extraordinarias hacia arriba, sin, claro. sin, sin que nos diera tiempo de, de reaccionar. Estábamos patidifusos. También, claro. también he visto un ovni y, y me impresionó. La verdad me impresionó muchísimo. Muchas gracias por comentarnos eso, André. André, ¿cuál era la materia que más odiabas en la escuela? Creo que, bueno... Hay... Básicamente, lo que te decía, gracias a esta maestra, creo que ha terminado siendo química. <risa> y era, además que era, era gracioso porque, mira, yo nunca he sido un alumno muy destacado en, en números, en matemática, en cálculos, etc. Y cuando entré a mi carrera yo decía, qué irónico, o sea, nunca ha sido mi fuerte la parte de, de, de números y, y he terminado en una ingeniería. <risa> ¿no? Entonces, eh, bueno, azares de la vida, pero, pero creo que sí, la, la que... Gracias. Esta, esta señora, he eh, empezado a detestar, digamos, en un momento la química. Perfecto. La última pregunta de estas jugosas es, ¿veías el chavo del ocho? Sí, sin duda. Creo que toda una generación que hemos crecido con el chavo, ¿no? Así que hasta los, bueno, los chicos ya les tocó esto del animado, del franco que ama al chavo animado, pero sí, sí, sí, sin duda. Y no hasta es... ahora. Es un referente obligado en toda Latinoamérica, el programa de Roberto Gómez Bolaños. Qué gusto que lo hayas podido ver. ¿Tu caricatura favorita históricamente hablando? ¿Caricatura favorita? No sé, ¿sí? porque yo, yo siempre he sido, y, y creo que hasta ahora, y, y en ese sentido, coincidimos mucho con Franco, porque yo amo las caricaturas, hasta, hasta el día de hoy, ¿no? Siempre me ha gustado mucho y Tommy Jerry. Ok. Esa persecución, ¿no? De, de, o oh, el, el correcaminos y el coyote que hacía todo, tenía todas las herramientas y nunca podía cazarlo al coyote. Esos dos que, que siempre eran los, los que marcaban esa diferencia. Sí, es cierto. Maravillosas caricaturas de la Warner Brothers y de estos señores eh, famosísimos, Walter Lantz Hanna Barbera, in, in, increíbles. Querido amigo André, uh -huh. hay algo que te hubiera gustado mucho que te preguntara y que no te pregunte, pero tú quieres externarlo a nuestros amigos. Tienes cinco minutos para ampliar el concepto. Bueno, básicamente, y como yo te decía y les decía a todos los que nos están siguiendo, y, y yo prácticamente en el tema este... Apasionante mundo de las enfermedades raras, poco frecuentes, soy bastante nuevo, bastante neófito en el tema, pero con muchas, mucha pasión, muchas ganas de, de de dar lo mejor de mí. Y a raíz de, de esto, como la, muchas personas, muchas familias acá en Bolivia me, me conocen y me reconocen como representante de los padres de autismo, a partir de que empezábamos a hablar hace un par de, de semanas con, con Flor y en el grupo este de la alianza que estamos creando acá en Bolivia, de, de por qué el autismo entraría dentro de las enfermedades raras o poco frecuentes, se han empezado a generar esas confusiones y esas y dudas, hasta desconfianzas, si vale el término, de por qué yo estaría ahora defendiendo al autismo como una enfermedad, ¿no? Sin, sin tomar en cuenta que no estamos hablando de que todas las variaciones o variedades de, dentro del espectro, amplio espectro del autismo, y no están considerados como una enfermedad rara, sino simplemente la, el autismo atípico y ciertas características muy puntuales. Pero ya empezaron, ah, o sea, André, que, que siempre ha, ha sostenido y ha manifestado que el autismo no es una enfermedad, ahora está convencido, como ya es parte de, de este nuevo espacio, como ya está, está siendo parte de ULAPA, ya está manifestando que el, el autismo sí es una enfermedad rara y poco frecuente. Lo dices porque... Porque lo, por los índices de, de, de, de, de presentación de, de casos de autismo que existen, que están aumentando, o por qué. digo no, no, no estamos diciendo que todas las variedades de autismo son una enfermedad rara o poco frecuente, sino algo muy puntual, algo muy concreto. Entonces, nos han ido pidiendo algunas páginas de referencia, algunos eh, sitios de, de consulta, de información, para conocer un poco más acerca de esto, estamos justamente abocados a ese tema y a poder compartir, pero creo que es importante recalcar eso, no que en ningún momento estamos afirmando o sosteniendo que cualquier variedad dentro del espectro del autismo sí o sí va a ser una enfermedad rara, una enfermedad poco frecuente. Entonces, y recalcar esa, esa, esa diferencia. No confundamos una persona con un autismo moderado, un autismo leve, un autismo severo, más allá de cualquiera de estos tres grados, con una enfermedad poco frecuente. Que puede tener una persona con autismo, puede tener alguna enfermedad, es evidente. Que puede ser una persona con alguna enfermedad, con algún diagnóstico, alguna patología, que además tenga autismo, es evidente. Pero eso no implica que ese autismo que tiene esa persona sea la patología o sea la enfermedad o sea la condición eh, determinante para esta persona, ¿no? Entonces, eso simplemente, querido David, y hacer esa diferenciación y ponerla muy, muy clara y muy contundentemente. ¿no? Muchas gracias, André. Yo quiero comprometerme en este momento a abrir contigo un espacio mucho más amplio porque, porque entiendo que tienes mucho más que decir, pero mucho más. Cada pregunta podrías abarcarla en media hora. Mucho más. Porque eres una persona que eres acucioso en cada respuesta y que además pretendes incorporar a ella todo este bagaje de conocimiento que te es muy importante compartir y yo eso te lo agradezco mucho y desde ahora eh, te doy absoluta pauta para que entiendas que mi compromiso es abrirte un espacio en donde puedas hablarnos todo el tiempo de lo que quieras porque en este ejercicio acotado a una hora es muy poco muy poco práctico que nos extendamos tanto pero me, me comprometo a ello luego Quiero hacerte un comentario que probablemente te sorprenda, pero fíjate que yo tengo algunos amigos uh -huh. que son muy determinados, muy empeñosos, que llevan hasta las últimas consecuencias sus trabajos y anhelos. No solo tengo amigos, eh, una de las personas a quienes me voy a referir es mi esposa, Celita. Uh -huh. Mis amigos, Celita son muy determinados como tú. Y hay una característica que tienen todos. Uniceja. Tu ceja llega de acá hasta acá. Y todos mis amigos determinados, apasionados y que llevan al puerto final sus ejercicios, tienen uniceja. Ese comentario, no sé si te lo habrá hecho alguna otra persona, pero en verdad me sorprende que todos los amigos cabrones que llevan hasta las últimas consecuencias sus temas son uniceja. Y tú eres uno de mis amigos nuevo, que es otro uniceja, chingón, trabajador, empeñoso, inteligente y sobre todo un boliviano que quiere hacer de su patria un lugar mucho más cálido, mucho más efectivo, mucho más equilibrado y equitativo con la gente que más quiere por tu amable presencia, por tu generosa participación. Te agradezco desde el fondo del alma que hayas estado con nosotros. Muchísimas gracias, André. No, pues a ti, David, por, por la oportunidad, como por, de, por te decía al principio, de dar un poquito a conocer, un poquito más, en este caso, darme a conocer un poco más y a partir de esto también dar un poquito más a conocer la situación por la que estamos an, a, atravesando, la que estamos andando y un poco el trabajo que venimos haciendo, ¿no? Con esa mirada de hacer de una, de una Bolivia, una Bolivia más segura, más inclusiva y sobre todo con mayor compromiso social. Seguro, André, si tú me lo permites, primero a quienes nos están escuchando y, y, y viendo en vivo, muchas gracias por, por tomarse el tiempo para ello. Esta entrevista ha sido grabada y se va a poder reproducir cuantas veces ustedes quieran en el universo de la nube de la red. Y, por supuesto, estará a su disposición. He tenido la autorización de Andrés para ello, de André para ello, y evidentemente va a estar con ustedes cuando ustedes la requieran. André, discúlpame por repetir eh, en ocasiones, Andrés, tengo un problema con los nombres, a veces se me olvidan, y es una, un problema eh, histórico para mí. En 10 segundos, mi queridísimo amigo, voy a cortar esta transmisión. Ha sido un gusto enorme conocer más de André, el boliviano que está duro y dale para mejorar las condiciones de su país. Muchas gracias, André. ¿Diez? No, pues, gracias dime, a ti. Dime. Gracias a ti, a todas las personas que nos están siguiendo, que nos están escuchando, y bueno, vamos hacia adelante por, para sacar a nuestra Bolivia llamada y, y ponerla en el lugar que se merece. Gracias, André. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3. 2, 1...